Enseguida cierra la puerta, aquí está lo que quería Enseguida cierra la puerta, aquí está lo que quería En la cocina que me gusta a mí, porque me da lo que voy a pedir En la cocina que me gusta a mí, porque me da Tí. Y pide lo que tú quieras, que lo que quieras te doy a ti Me pide la arepa, yo te la doy, yo muy contenta de corazón Si le echas la arepa, para mí es mucho mejor Y me pongo muy contenta porque te aquí en el fogón Desespero por llegar y ella muy precavida Y cuando quiero llegar, ya ella me la tiene servida Eso es lo que me ha gustado a mí ya no te la tengo que pedir Échale huevo a la arepa Échale huevo a la arepa Échale huevo a la